como decía nuestro querido, ah, nuestro querido santo Alberto Hurtado hay que dar hasta que duela, no lo que sobra sino con amor y eso que te gusta, es cuestión de que miremos, el otro día decían por ahí para arreglar los closets que esto, hay que ver antes de que decir hoy tanta cosa veamos qué no usamos hace tiempo que los dejamos porque a lo mejor sí, porque a lo mejor no, que para el esto ya está, dos, tres años Hermanos queridos, chao con esas cositas, que es que es me regaló, que me lo regalaron, que me costó tanto. Hay otras personas que no esperan tres años ahí en un closet, sino que no tienen hoy que ponerse. A lo mejor dentro de tu familia, a lo mejor dentro de tus seres amados, de tus seres queridos, hermanos queridos. Bueno, con amor, un regalo. Y si no tanta institución, hermanos querido, pero demos y vamos a ver que el Señor nos va a ir devolviendo con creces. Cuando lo necesitemos, de repente uno dice, hoy pero mira, ahora necesitaba esto y yo bueno, porque qué? Ahí está todo lo que tú has ido dando y que ahora necesitas algo y el Señor, que sabe que es el mejor pagador, lo devuelve con creces. Y veamos, hermanitos querido, hoy día, cómo nos sigue iluminando esta palabra con Lucas A, ¿ah? ese. ese discípulo que nos escribió está maravilloso y por lo general dicen que son la mamita virgen, le contó, le contó de una fuente pero fidelina. y hoy día vamos a ver en Lucas 19 como subtítulo Jesús y saqueo ojalá actuemos como saqueo nosotros ¿ah? bueno, y aquí nos dice la palabra corriendo se adelantó y se subió a un árbol para verlo porque Jesús iba a pasar por allí cuando Jesús llegó al lugar levantó los ojos y le dijo Saqueo baja enseguida porque hoy tengo que hospedarme en tu casa Saqueo se puso en pie ante el Señor y le dijo Señor la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si engañé a alguno le devolveré cuatro veces más Jesús le dijo, hoy oh, ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hijo de Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, palabra de Dios, lo que veíamos el otro día la ovejita veíamos el otro día que el Señor mandó a su hijo no a condenar al mundo, sino que a salvarlo y aquí lo repite con saqueo este hombre pecador ahí, el cobrador de impuestos supo que Jesús, chiquitito pero ahí que le decía, pues eso subió a un arbolito y Jesús lo mira, ve, ve ese corazón y le dice, baja hoy, voy a comer contigo hoy la salvación ha llegado a tu casa vengo a buscar lo que estaba perdido y eso mismo espera que tú y yo hagamos como saquemos reconozcamos queramos ir a verlo queramos conocerlo queremos sacar su palabra un encuentro un grupo de oración señor ayúdame ayúdame voy a devolver voy a hacer lo mejor voy a entregarme y el señor le dice hoy oh, te mira a los ojos y hoy te dice ha llegado la salvación a tu casa hoy hoy todos los días te lo dice todos los días espera que tú le abras tus ojitos y le digas, Señor, aquí estoy. Y hoy te dice, hoy voy a cenar contigo. Hoy ha llegado la salvación a tu ¡Hala! Ah, ¡Gracias! en tus brazos a la eterna luz el blanco y el azul se te